¿Estás cansado de morir en supervivencia? ¿Estás cansado de que te anoten gol en balón Brawl? ¿Estás cansado de que te arrojen a las nubes? ¿Estás cansado de que la pantalla de carga se te quede parado el juego y no puedas moverte? Pues si es así Has llegado al lugar indicado donde te mostraremos diferentes trucos y consejos para saber si eres un pro o no. Así que vamos allá con el video. Métele la intro. Quiero verte más. Quiero verte más. ¿Se puede jugar con el volantito? Uno juega Ballon Brawl, fácilmente debe derrotar a todos los enemigos usando su práctico gadget y además ulti. Los que macizo. Con el buen asedio hay que adueñarse del buen primer robot para que este vaya y haga suficientemente daño a la torre enemiga, o sea, torreta Con el buen casa estelar hay que tener una estrategia bien planteada y táctica Ya que aquí tenemos que matar a lo más posible y lo más rápido a todos los enemigos que estén del otro lado Debes tener una buena combinación de Star. por... Potter. Cuando en Atrapa Gemas, tú y tu equipo son tan buenos, son jugadores pro y están tan bien equilibrados y estabilizados en la partida que incluso tienen la mayor parte de las gemas y los demás del equipo, del equipo contrario, no pueden hacer nada contra ustedes porque son muy malos. ¡Qué buen servicio! Con Atraco, exactamente lo mismo: que están tan bueno defendiendo tu caja que haces que prácticamente el daño que recibas, a la siguiente, luego luego se los regreses al extremo, de una forma muchísimo más planteada y estratégica. O destino. En el difunto Zona Caliente, juegas con bonitos bots y algunas cositas extrañas que tuviste en Navarro Perfil y durante el juego en sí. Ya que esta fue uno de los me mejores modos que me gustó Y por eso quise incluirlo Aunque haya más modos difuntos por el momento Y si lo jugaste y eres bueno También eso te hace uno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora vamos con otro aspecto muy importante Con los mismísimos Brawlers Que es nada más y nada menos que revisar sus estadísticas Y los gadgets Ya que un jugador pro sabe exactamente con cuánta vida, con qué cuenta, con cada brawler. Que cada uno de ellos, qué es lo que tienen, qué tan rápido son. Razón el rosado. Como también es muy importante que revises tus brawlers, tanto por calidad, por precio, por el rango que más tienes. Y tenerlos bien en cuenta para ver cuál es el que va a subir en la siguiente temporada. A eso se le llama estrategia. Un jugador experto siempre revisa sus ofertas y todo lo que tiene aquí en sus skins Para presumirle a la gente que tiene skins y ellos no los tienen Ya que para eso son las skins principalmente Un pro siempre debe tener por lo menos una skin buena para que sea considerado uno ¿O no? Bueno, eso ya dependerá mucho de la propia persona y si le gusta o no la skin Ahora vamos con otro aspecto que es... A ver, a ver, ¿qué pasa? checar sus probabilidades de nuevo Brawler, de nuevo gadget o nueva habilidad estelar en ambos tipos de cajas siempre que puedan para ver si les tocará algo o no y como otro aspecto a considerar es que directamente en su sala deben escoger el brawler indicado que tengan ahí ustedes para poder ir al mapa según el que ustedes quieran utilizar ya que esto les permitirá tener una mayor variedad en cuanto al uso de brawlers y con esto podrán practicar directamente en amistoso y en amistoso tiene una gran ventaja y es que pueden ver a todos y cada uno de los mapas necesarios que estén disponibles durante este periodo de actualización ya que saben que los van a ir cambiando constantemente pero sin embargo eso hace que ustedes puedan tener una idea de cómo es el mapa y qué brawler viene mejor para cada mapa ya saben que está la aplicación que yo les dije en los vídeos anteriores que en, un poquito más adelante también les voy a mostrar en este video para que ustedes puedan tener más en cuenta y saber si son pero o no están siguiendo ninguno de estos consejos que les dije anteriormente Y simplemente están siguiendo con esas malas prácticas que tenían anteriormente Así que vamos, continuemos con esto Ahora tengo el poder absoluto sencillos es jugar con amigos Claro, cuando uno juega con amigos es más sencillo hacer una estrategia y tener una buena conexión de Brawlers para poder jugar las partidas y ganar mejor. Además existe más comunicación entre ustedes para poder saber qué hacer y dónde estarán los Brawlers y cuál será su siguiente jugada dentro de la partida. Eso no me lo esperaba. Punto importante que llegaron a hacer todos los pros es jugar la beta de Brawl Stars o mínimo conocer cómo era anteriormente el juego. Viendo a nuestro queridísimo Spuke, el cual es el primero de estos youtubers que vi en realidad que subían esto conocido como Brawl Stars antes de que saliera de forma global y ya sabía de su existencia, al igual que nuestro amigo WhatsApp. Ambos canales no sé si los dejé en la descripción, pero ya saben más o menos cómo ellos jugaron en la beta, ya que ellos están jugando el juego desde la beta y desde cómo era anteriormente el juego. Esto funciona muy bien para ver cómo evoluciona y es en general el juego. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? sí mismo, ver las Brawl y estar bien informado de todo lo nuevo que va a traer las actualizaciones para nunca desactualizarse y perder en cuanto a información, ya que se van agregando nuevas cosas y funcionalidades y también cambios de balance directamente a cada Brawler, lo que puede afectar directamente eso. Cada Brawler tiene que estar específicamente vigilando eso para que no le cambien su Brawler. y como en uno de mis videos anteriores les estoy recomendando la página que les da directamente donde debemos jugar con qué bravos podemos jugar para cada mapa y para cada evento ahorita creo que mi perfil no funciona muy bien pero en general la aplicación no tiene errores está para disponible pues como una aplicación o como buscarlo directamente en una página yo se los voy a dejar en la descripción ya que esto es muy recomendable para gente que en realidad no sabe muy bien Cuándo y qué browser escoger, en qué momento y en qué modo. Aquí ustedes la van revisando y de nuevo se las voy diciendo. No es un clip recuperado de otro video como el anterior clip. Si me llegan a decir cuál es el clip que ocupe de un video anterior, les voy a poner algo ahí en su comentario. <ríe> ya saben esa cosa. ¿Asustado Potter? Ni un poco. Para finalizar este video, vamos a despedirnos con Shelly, espero ustedes sean unos pros muy pronto en el juego, porque yo no lo soy, soy muy malo jugando, pero bueno, ya saben qué es lo que hace un pro y qué es lo que deben hacer para ser uno, así que lamento haberme ausentado tanto y vámonos, adiós. Ah, que creyeron? ¿Que el video ya había terminado? Pues en realidad sí, para los que nada más vienen por lo del título del video. ¿Y a quienes les importe el hecho de por qué me ausente un poquito más? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte Del tiempo de estábamos estimados El video debe haber salido el lunes Y la razón es que falta de tiempo Así que, bueno Eso es todo ah, Gracias por haber esperado el video Y nos vemos la próxima, ahora sí Adiós We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to.